No, eh, yo estaba en un centro de, de diversión, en un villaje la José Rey, y ahí, más para bajito la planta de Gato. Llegó un muchacho, le dicen a Ariel, yo estaba jugando con otro, y él quería jugar, yo le dije que esperara su turno. Él como que se puso como importante, como que queréis jugar y, o buscar problemas. Yo le dije, ¿tú quieres pelear? Si tú quieres pelear, ve, ahí hay un palo de luz, entrega a trompar el palo de luz. Cuando tú termines con el palo de luz, tú me avisas. Entonces, como que se llenó de ira, cuando terminó la mano, Cogió para el yo y cogió la bola. Yo ando con dos míos. a mí me tracan y que tiene y Me trancó para el baño y me tiró una botella por arriba. Entonces ahí se me rebó, a un pana le viene por ahí con una bola. A otro pana lo avalean igual que yo, después también. Nosotros nos mandamos de lecho. Ya nosotros íbamos por la cartón del INE. Cuando él me llega a avaliar, porque él me, se me topa conmigo así. Yo le digo, Ariel, yo no quiero problemas contigo. Y él como que era así mismo le dijo a Dani, a un hermano de él, dale. Me dio un plomazo y el primer o plomazo sea, me el, dio en el, el pie. Hermano del sí, primero. ¿Cómo se llama? Dani. ¿Entonces? Entonces cuando agarró, que Dani no puede correr porque cojo, y sacó otra pistola, me salió disparando y me dio otro impacto de bala ahí. Me dio otro ahí y aquí. ¿Cuánto, el ¿Cuántos balas? Cinco. ¿Cuánto? Entonces cuando yo agarré, que me dio el último disparo, yo dije, ya hablaría y me mataste y me dijo como algo, pero según yo iba rodando, no lo, no lo escuché muy bien. Entonces iba para abajo, Ya yo llamo el 911, 911 me dice donde yo estaba, y yo le digo, le explico y todo. Me dice, no te vayas, para que no dé la obstrucción, le dije, yo lo que me estoy mareando. Cuando yo llego, ahí para pana mío ya estaba leado agua abajo también suelto anda, anda corriendo entonces. Sí, anda corriendo anda profundo claro que tú le pides a las autoridades entonces que hagan su trabajo que lo agarren y que yo estoy aquí que yo no sé a qué vienen y se llevan los niños a veces también y pueden entrar ahí más y matarme más y yo digamos usted o que vayan y la gana con un familiar mío por ahí a quién te responsabiliza de lo que le pueda pasar a ti o a tu familia entonces a ariel y a dani fueron ellos que te dieron sí ellos fue lo que me vi y yo viendo que yo no quería problemas, que si yo ya querido problemas, en el mismo momento en el villa yo agarro y lo busco y no me voy. Y aún así cuando yo llega yo le digo, Ariel, yo no quiero problemas contigo, y como quiera así, como me da. Porque si él me da un solo tiro, como quien dice, me dice, toma, me entonces, porque pues, no me esté diciendo nada o algo, ya un solo tiro, pero no cinco, porque ya fue como de abuso.